Solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hacia el hombre feliz, y solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios, solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios, solo Dios, feliz. Solo Dios la vida es nada. Todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo Él lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo Él lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él. Ríndete a Cristo y salvo serás, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás. Solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios, solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios, la no vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Y va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Cuando el pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar, va bajando la gloria de Jehová. Y va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Cuando el pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar, va bajando la gloria de Jehová, la gloria de Jehová, cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, la gloria de Jehová, cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aleluya, alaba de Cristo vive, porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar la boda del cordero, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. La boda del cordero, nos vamos a gozar. Y luego nos iremos, la patria celestial, a vivir con Jesucristo por toda la eternidad. Y luego nos iremos, la patria celestial, a vivir con Jesucristo por toda la eternidad. Oh, qué contento estoy, oh, qué contento estoy, Jesús viene en las nubes con mi hermano y yo me voy, oh, qué contento estoy. Qué contento estoy, me suben en las nubes con mi hermano yo me voy Qué bueno es cantar, cuando hay gratitud cantando alegre por toda la eternidad Qué bueno es cantar, cuando hay gratitud cantando alegre por toda la eternidad Y en el cielo, allá en el cielo No estemos los redimidos en el cielo, lavaremos al Señor, más allá veremos al Señor, más allá veremos al Señor, más allá veremos al Señor en aquella santación y más allá veremos al Señor. Más allá veremos al Señor, y más allá veremos al Señor en aquella santación. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más. Voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, oh, Señor. ¡Aleluya! Iglesia Pentecostal la cosecha, alabando a su Señor. Tengo gozo, oh, Señor. Tengo paz y amor. Porque voy a morar más allá del sol. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios, solo Dios. Hacia el hombre feliz Solo Dios la vida es nada todos se acaban. Solo Dios Hacia el hombre feliz Este gozo Que yo siento en mi alma Solo Cristo Me lo pudo dar Solo Cristo Me lo pudo dar Este gozo que yo siento En mi alma Solo Cristo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 transformó, desde el día en que acepté a Jesús, ya mi vida se transformó, Jesús me perdonó, tu sangre me lavó y me dio la salvación, Jesús me perdonó, tu sangre me lavó y me dio la Salvación, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser son como río de agua viva. Como río de agua viva, como río de agua viva, en mi ser precioso. Es mi Cristo, es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Oh, cuánto yo le amo, es el todopoderoso de mi ser. Y cantaré, alabaré, cantaré, alabaré, gloria a Dios.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 Cuando los cielos se abrirán, junto a mi Cristo yo estaré, cantaré, alabaré, gloria a Dios. Yo sé que el Señor, yo sé que el Señor, yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí. Yo sé que el Señor, aleluya, yo sé que el Señor tu mano ha puesto en mí. Yo sé que el Señor tu mano ha puesto en mí. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. del poder de Dios, como yo no voy a ver a Jesús, si su Santo Espíritu está aquí, como yo no voy a ver a Jesús. Mi corazón, despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Te alumbrará, te alumbrará, te alumbrará, te alumbrará. Te alumbrará. Cristo la luz del mundo, el que alumbrará. Cristo la luz del mundo, el que alumbrará. Ya alumbrará, aleluya. Ya alumbrará, ya alumbrará. Cristo la luz del mundo, el que alumbrará. Cristo la luz del mundo, el que alumbrará. Gloria a Dios. A ver fuerte aplauso para el señor